Bien, nos encontramos con Juan Silver y los dos jóvenes talentosos que tienen el conjunto de los señores Juan. Eh, tu segunda estadía aquí dentro de San Francisco de Macorís, tu primera vez en entrenamiento de los hijos de ¿cómo te has sentido? Primero, gracias, me sentí muy bien, Fue mi primera vez en el entrenamiento, ya que el año pasado no pude estar en el entrenamiento porque estaba en el y llegué a estar bien, eh, pero contento. ¿Cómo ha visto en la convocatoria práctica tu nuevo compañero? ¿Cómo ve el ambiente de los autos? Lo he visto muy bien, un ambiente eh, muy competitivo, todo el mundo tenía duro y. Mucho, mucho talento joven. Viene día sí, cambio, un cambio de Eric Almonte para mucha gente los y ya te ha convertido en parte importante. Sí, parte importante. Me siento bien, ya que como dijiste he venido de un cambio y me dio una oportunidad el año pasado y he hecho mi, mi trabajo, gracias a Dios y ya la, me, siento, me siento muy fuera nativo de San Marcos Otro buen año los circuitos militares, todos pensaban que iba a debutar en grandes ligas, tu organización que tiene que trabajar que viene a trabajar en la Liga, de Liga? Vengo a trabajar todo no tengo nada en el pacífico lo mejor de mí vengo a trabajar vengo a perfeccionar todo lo que yo bueno. Vamos al final la fanaticada Franco Macorizana que se ha identificado contigo en tercera base joven, un muchacho que puede aportar ya a la causa y beneficio de los gigantes de Un saludo a todas las fanaticadas que nos sigan apoyando este año, con Dios delante, vamos a ser campeones. Ese es Juan Silvega, un muchacho importante de la estructuración del equipo gigante del Cibá, una presentación especial gigante sí.